en Lambrasnío Paico. La herranza es una tradición de sincretismo hispánico y nativo que se cultiva en el Perú, como una fiesta costumbrista con todas las ceremonias y las ritualidades que los pobladores del Ande practican para marcar, señalar y colocar aretes de cintas multicolores a su ganado. En el pueblo de Paico, celebran esta tradición con una particularidad que difiere en sus tonalidades y algunas secuencias de otros pueblos cercanos. La familia Oyola Martínez, continuando con el legado de sus ancestros, cada año realizan la ceremonia y el ritual del pago a la Pachamama en retribución por el aumento y la prolífica reproducción de su crianza de ganado en el fondo del ambrasnillo. Las actividades comienzan con el acopio y los preparativos de los ingredientes para la saima. Luego, uno de los miembros de la familia distribuye entre los invitados y asistentes la coca, el cigarro y el infaltable quemadito Para conectarse con las energías de la Pachamama Y los apus tutelares Luego, los integrantes de la familia, dueños del ganado y algunos acompañantes Se dirigen llevando todos los ingredientes al cerro más alto de la jurisdicción donde realizan el ritual dirigiéndose a la Puizcacha. Allí, los aukis, pongos, se encargarán de hacer el pago a la Pachamama, mencionando el nombre de los cerros más altos y cercanos, brindando con vino, coca y cigarro, hasta que la Saima sea bien recibida por la Madre Tierra, mientras los acompañantes cantan cargados de emoción al son del arpa y el violín. Al día siguiente preparan los enseres para la ceremonia central que es la herranza propiamente dicha y como es costumbre previamente se sirve un suculento banquete que consiste en una deliciosa sopa de quinoa y el no menos riquísimo estofado de res a todos los acompañantes. Acabada la comilona todos acuden al corral, donde se encuentra el ganado. Previamente, el dueño ha organizado su kipi. En él, lleva las cintas, las imágenes en retablo de los santos patrones Lucas y Marcos. Lleva también todos los enseres para la faena. El kipi está adornado con bastante guayla. A continuación... Se efectúa el marcado, señalamiento y se coloca las cintas en las orejas del ganado. Todos los asistentes participan en la faena. Los jóvenes más hábiles son los que echan lazo, esquivando algunas embestidas y patadas que lanzan los animales. Unos hombres se encargan de armar la fogata y mantener la brasa viva, donde se quema a punto incandescente la marca de hierro que imprimen en la piel de las reces. Las mujeres ponen los aretes de cinta, de un color a los machos y otro para las hembras. ¡Ay, <risa> Gilmar!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 Suera, suera, suera. Ya, ya, ya aquí no malo se ha Lo vamos vamos vamos vamos vamos vamos de vamos vamos vamos vamos vamos a media faena se hace un paréntesis Se toma un breve descanso que se llama la hora del jauchi Se bebe abundante chicha y otros tragos Se bebe también el pitu Chicha mezclada con maíz molido Los dueños brindan con los compadres y todos los asistentes Es un compartir afectuoso entre todos Es la manera de Mis Mamá ya tengo dicho el chino. ya te Ay, Tiene casi, es el último saoma. Mamita. Una compra de cochcani, animal y marca de cochcani, así en la cochcani. Apoyo, me han -huh. comprado y capuchcani. Ahora me tengo que ir a la escánica para ir a buscar ahora mismo chayna, chayna. Esa es la costumbre. Costumbre, netamente, desde más antes. Yo cultivo esa costumbre hasta mi muerte, voy a seguir cultivando. ¿Y vas a dejar en herencia a los hijos y los nietos? Ah. A alguien que apresione ah, no como yo Se continúa con la faena hasta terminar con todo el ganado Luego proceden a botar del corral todo el ganado Para que se dirijan a sus comederos Las personas se ponen a cantar Acompañados por sus músicos Hasta la puerta del corral entre todos, simulando el apareamiento del ganado entre mujeres y varones, el chico Ya acabó, ya acabó. <risa> ah! <risa> Nadie me ha filmado, menos mal a mí. Nadie me ha filmado, tío Libre. <risa> Vamos a En Paico hay una particularidad denominada el Toro Lazu, que consiste en que al finalizar la ceremonia echan lazo al encargado o capataz de las marcas quien tiene que entregar los enseres de la marcación al dueño pero para ello él tiene que poseer la resistencia de un toro bravo esquivando los lazos y embistiendo a todos los presentes sin rendirse hasta que se le acaben sus fuerzas una vez capturado lo llevan cerca de las imágenes del retablo de los santos patrones Lucas y Marcos, para señalarlo y marcarlo como si fuera un toro. Esta escenificación es tradición en Paico, y los encargados ya son muy conocidos como el famoso señor Trucha de Paico. siguiente en Umahampi nuevamente regresan a la Puhiscacha para enterrar todos los pedazos de orejas que se cortó en la herranza. Este acto se conoce como señal Pampay. Allí todo será enterrado sin dejar ningún rastro. Así termina la ceremonia de la herranza del ganado vacuno en Paico, naturalmente, con un almuerzo de despedida entre todos los asistentes. ¡Vamos baru! todo Baruch! ¡Por Paico! ¡Ulipo! de Paico. ¡Ah, costa! ¡Ah, costa! ¡Ah, costa! ¡Ah, costa! ¡Ah, costa! ¡Ah, papá! ¡Ah, Oriola! ¡Tal vez cuando papá! ¡Siento, che!